De un balazo en la cabeza fue ultimado un hombre en las proximidades de un punto de venta y distribución de sustancias controladas en la comunidad de bandera del distrito municipal de cenoví durante hechos registrados en este fin de semana. El oxiso fue identificado como Amable de Jesús Leclerc Núñez, quien falleció a consecuencia de presentar un disparo en la cabeza. El fiscal actuante en el caso, Teófilo Sayas Capellán, ofreció declaraciones en torno al hecho. primero es que no es que le cuente, que le dé un, un relato de lo que sucedió, porque no es cuento. Es una información preliminar donde hay un ciudadano dominicano eh, que ha apellido Leclerc, dice que es de eh, Montecristi, pero está aquí en bandera de Senoví en el punto de droga del menor, en el callejón de los García. Tiene un disparo en la cabeza con entrada y salida. Tenemos, eh, ocupamos eh, un Polvo blanco que se presume es cocaína, ocupamos un vegetal que se presume es marihuana y tenemos dos personas detenidas y un revólver con ellos ocupado. El hecho está siendo debidamente investigado por los organismos correspondientes, en tanto que familiares de la víctima negaron la versión de los hechos policía abusador? Calle, ¿Cómo va a de, de, de, de llegar, van calle, a llegar va a la infeliz disparando a matar a ese hombre? Hay, ¿Eso es un abuso? ¿Qué es? La policía de ¿No un que Ellos quieren ponerlo al así, Dicán quiere ponerlo así, cuando mata un pobre infeliz lo quiere poner así. Ay, eh, que, que lo matan ya a punto, en punto, porque Ay, no, ellos son toditos así. No pueden disparar así, no, pueden disparar así. Es justicia que queremos, un pobre infeliz que mató a un padre de familia, como dejó mi prima